comidas en el día, hablamos de un almuerzo, cena y dos meriendas, básicamente, merienda a media mañana y merienda a media tarde. De esta manera, vamos a evitar la ansiedad que le dan las madres en este periodo, porque si bien la lactancia está relacionada con una pérdida de peso, hay otras madres a las que le cuesta mucho y más bien generan mayor ansiedad porque tienen un gasto eh, energético mayor. Hay muchos mitos, he leído muchísimo, estoy ya el pediatra me dice que, bueno, si, si, si se manda, si se manda, si se manda, De todos, de todos los alimentos que deben hacer bebé, que los lácteos no estaban prohibidos, que las frutas cítricas estaban prohibidas. Son mitos o realmente es verdad. Hay muchísimos mitos y muy poca evidencia científica que realmente sustente estas cosas que uno puede leer por internet o que se terminan. Por lo menos en el caso de los cítricos, hay bebés que pueden este, presentar cólicos, indicabilidad, pero no todos. Ni todas las madres y todos los bebés de la misma manera. Entonces, tenemos que evaluar ¿Cómo se va a comportar el bebé luego de que la madre consuma cítricos? Este, en el caso de las legumbres los granos, eh, en el caso del café, el té verde, ¿cómo es importante esto. En el caso de los pescados, se pueden consumir pescados mientras contenidos bajo y sino crudos. Y no crudos, si no crudo, toda la proteína debe ser muy nicotina, la carne, inclusive el huevo, el pollo y los pescados. Y en cuanto a los lácteos, porque dicen que si consumo leche, producto, o los quesos, Puede ser que mi hija salga ahí con ¿no es ¿cierto? Si la bebé presenta durante los pocos minutos o oh, hasta las 24 horas alguna reacción alérgica, deben eliminarse los lácteos de la dieta de la madre. Ahora, si el bebé no presenta diarrea, ni perruptivo, ni erupciones, la madre puede continuar este, consumiendo los lácteos de la cantidad, y que queremos cuidarnos con el peso y que los frutas siempre sean descremados, quesitos sí de agua y leche yogur, siempre descremados y sin azúcar añadido? ¿Qué pasa con el tomate? ¿Qué me dicen que lo puedo comerlo. El tomate como se considera cítrico, también lo incluyen en este centro, grupo, de grupo como las frutas cítricas y tienden, al igual que tienen a sacarlo de la alimentación, pero como te digo, no va todo el problema, pero no el mismo efecto, cuestión de ir probando poco a poco que alguien el va a tolerar y que le va a producir realmente cosas. Los carbohidratos se eh, le aconsejan su consumir para llevar una alimentación balanceada y el postado. Los carbohidratos se pueden consumir todos porque realmente no tienen ninguna conpresión de alteraciones en el, en el bebé. Esto se debe calcular en requerimientos más en paciente para estar seguros correctamente de poder estar. No hay ninguna restricción por el tipo de carbohidratos. Pero mejor que es carbohidratos simples, por ejemplo, en mi caso, para todas las mujeres que me piden recomendaciones, eh, como batata, papa, arroz, en la menor, puedo comer plantita o sangre integral, Carbohidratos, sano, carbohidratos complejos, que son los que recomendamos mayormente en la alimentación, y lo que es el azúcar, el azúcar de mesa, pues sí, es un tipo de azúcar eliminado el o en gran mayoría dentro del plan de alimentación. No. ¿Qué alimentos aconsejas tú para estimular en mi cuerpo la producción de leche materna? No existen alimentos que interfieran con la producción de la leche. Esto es, termino, que por la ley de la oferta y la demanda mayor succión o mayor estímulo, más lentes se va a producir. Pero las madres que están amamantando, y se requiere un requerimiento químico extra, ya no se habla solamente de los dos litros de agua en el día, sino hay que llevar por lo menos hasta tres litros de agua en el conmigo a lo largo del día. ¿Qué hacer para policar? ¿Qué es lo que hacer en mi caso? Por ejemplo, de fuerzas áreas o las mujeres que no están. Fíjate, ya en el primer mes se puede iniciar con caminatas suaves, pero continuas de, por una duración de 20 minutos aproximadamente, realizándolas de 3 a 5 veces a la semana. A partir de la sexta semana o la octava semana ya se pueden incorporar cierta de muscular, eh, sobre todo aquellos que refuerzan lo que es la musculatura de la zona pérdida.